Hola, muy rápido, estamos aquí para ver cómo poner un puntero de ratón en la pantalla. En la descripción dejo el en enlace a la aplicación. Si quieres anuncios personalizados, dale a Yes, y si no, pues a no. Dale a Start para comenzar la configuración. En Moose Pointer, escogemos diseño del puntero. Vuelve. Hay que aceptar los permisos. Toca en los dos IOU. Activa el interruptor, vuelve IA por el segundo permiso. Cuando estamos con esta configuración, Iniciar salta mucha Publi, la saltamos. Tocamos en el otro IAO en Servicios instalados. Tocamos en BigFone Muspointer. Big Pointer. Activamos y aceptamos. Ya está, ahora en la barra, flecha derecha para activar el puntero. Deslizando el dedo sobre Muspad movemos el puntero. Los toques son con el botón de arriba. Toca la cruceta para mover los controles a otro lugar y muévelos deslizando el dedo sobre el botón del medio. En la X se quita. Gracias por la visita. Buen día.